Días, rose para anunciarles que la oferta termina el viernes a las 12 de la noche recuerden que yo tenía una oferta en la segmentación de los cursos y en los ebooks que ustedes ponían rose y se les cargaba un descuento considerable Se si acaba aprovechen esta oferta Va a quedar encantado. Yo voy a poner un enlace donde está el catálogo, donde usted le da clic al carrito de la novela que desea comprar. Ahí donde dice tiene cupón bon de descuento, pone Rose y se le carga inmediatamente el descuento y son el precio del libro menos el descuento. Lo mismo que con la segmentación de los cursos. Aprovechen la oferta. Si usted no tiene tiempo ahora para tomar el curso, puede comprarlo con precio de oferta e inicia el primero de enero.